Pool 2 nos sirve para gestionar vouchers para nuevos miembros. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos, qué, qué estamos haciendo? Una de dos. O traemos nuevos holders al sistema y eso va, va a proteger la liquidez del Family Token, porque cada vez va a haber más holders. Entonces, ¿qué es un holder? Es una persona que, que, que acapara monedas. Ese es un holder. ¿Okay? Entonces, tú traes... Personas nuevas son personas que tienen en este momento en su poder Family Tokens y no los van a vender en este momento porque le está regalando 24 dólares. No los puede retirar todavía. Entonces son Family Tokens que se quedan propiamente atrapados con una persona y esa persona no las vende. Y al no vender, se cuida el precio del con. Por eso se asegura tanto que el precio va a subir. No en los primeros días. Después de que hagan los pagos, seguramente el, el, el precio del fármilito con va a bajar. Va, va de, su, de, de salir, no sé, si, si Nevoya dijo que sí iba a salir a un dólar, pues seguramente va a bajar a lo mejor a 50 centavos o, o a 60 o a 70. O si sale a dos dólares, pues va a bajar otra vez a uno. Y después, ¿qué fue lo que dijo Blas? Poco a poquito paulatinamente, va a empezar a subir porque la gente, oh, tan solo hoy, cuántas personas ya están listas para, meter, para empezar a referir personas. ¿Okay? Ahora, importante, algo bien interesante en, en Puldo. No algo bien interesante con Puldo, fíjate. Tú le regalas un, un voucher a una persona. Puede ser que se lo regales o puede ser que se lo vendas. Yo te puedo apostar que después de que comiencen los pagos, realmente, esto ya no va a ser para que lo regales, esto es para que lo vendas. ¿Por qué? Porque empieza a tener valor. En el momento en que realmente empiecen a pagar, ya la gente va a tener, va, va a dejar de lado sus dudas y va a decir, oye, esto ya vale. ¿Ok? Bueno, lo puedes regalar, lo puedes vender, lo que tú decidas. Pero, ¿cuál es mi ganancia además de eso? ¿Ok? Cuando, cuando esa persona, y aquí es bien importante lo que mencionamos hace un momento, cuando esa persona se registra, al momento del registro, no al momento de que paga sus 10 dólares, no al momento de que compra otro NFT, no, al momento de que lo usa. En ese momento, tú te ganas una comisión de un dólar. Y en ese momento, el 1% de lo que tenías acá, digamos que tú tenías acá 100 dólares en el pool 2, bueno, menos 24 dólares del voucher que generaste, ¿cuánto, cuánto me queda? Pues 76 dólares, ¿no? Bueno, el 1% de 76 dólares se va a tu pool 1. El 1% de lo que te queda. Por eso, en una capacitación, cuando Nati dijo, es que no son precisamente 100 personas, y alguien incluso hizo cálculos, hace unos días estábamos haciendo cálculos en una hoja de Excel, me dice, es que cupo como 200 o 300 personas, es que en realidad no te acabas el pool 2, porque tú, ¿por qué? Porque tus paquetes que ya renovaste y que están generando, te siguen aventando 50 centavos este, diarios al pool 2. Y siempre vas a tener, un, cada día vas a tener un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Entonces, cada persona que tú invites y le regales 24, 24 eh, dólares o un voucher de 24 dólares, te va a generar esta ganancia de un dólar, esta comisión de un dólar, y te va a estar dando el 1% siempre de lo que tengas en puntos pool, en pool ¿Ok? Ahora, punto importante con el, con el, con el tema del... Del, del pool 2 ok este dinero, este dinero que tú tienes aquí si no lo usas en 30 días se va al pool de liquidez 30 días tenemos a partir de que se genera cada saldo entonces hay que usarlo, al final del día te conviene ahora, esa persona a la que tú le regalaste ese voucher si tú haces bien tu trabajo, porque esto es un trabajo entonces, viene tu trabajo y lo enseñas que cuando esa persona cumpla 24 dólares en su pool 1, pues que, que reinvierta y que compre otro family NFT. ¿Y qué va a pasar cuando esa persona compre otro family NFT y ya tenga dos families NFTs? Otro dolarito te vas a ganar más en tu pool 1. Y luego cuando esos dos NFTs, families NFTs, generen entre los dos otros 24 dólares, pues le enseñas a comprar otro más. Y ahora ya van a ser tres. Y además, este cuando compren este, te va a dar otro dólar. Y cuando pasen los 90 días, y esta persona decida, porque aquí ya retiró, ya le enseñaste a trabajarlo, pero cuando esa persona tenga, no sé, 50, 60 paquetes, pasen los 90 días y vaya a renovar. En cada renovación, que vuelves a ganar otra vez un dolarito por cada NFT que renueves. ¿Me explico? Estás generando un negocio redundante con este pool, por las personas que les vas a enseñar a ganar dinero. ¿Ok? Listo. Mano, nos vamos, les vamos con preguntas sobre pool 2. Veo tres manos levantadas. ¿Me perdió Sidney? Bueno, no supe quién fue el primero, pero yo... Sí, yo tengo... Sidney, está Heyman. Vamos a... ¿Ya tiene el micrófono abierto, Heyman? Ok, adelante, Heyman. Ok, bueno, excelente, excelente eh, que se han despejado muchísimas dudas, Pedro. Muchas gracias. Con gusto. Eh, bueno, del pool 2, cuando... Pasamos y le damos el, el, el, el, un paquete a la persona, y esa persona no paga los 10 dólares porque en este momento pues, son nueve días. No sé si va a seguir igual cada nueve días y se va a perder el, el, el, el, el paquete el, que uno el le dio. Paquete. Es correcto. Entonces, esa, esa, aclararme un poquito de esa, esa partecita, Pedro, por favor. Sí. Esa, ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa con ese, ese voucher que regalaste? Se pierde. ¿Ok? ¿Y qué sucede? ¿Dónde nos conviene que se pierda? Que es un, son 24 dólares en NFTs, o es, un, o es un voucher de NFTs que nunca se va a vender. Y empieza a haber un, un, un conjunto de, de NFTs que ya no se cambian. ¿Me explico? Y empieza a haber cada vez menor eh, supply o menor o menor este, circulante de NFTs. ¿Y eso, ¿Y eso qué va a pasar? Que le va a dar valor a los NFTs restantes, a los Family Tokens restantes. O sea que relativamente se pierde para la persona, pierde severo negocio en este es momento. Correcto. Y, y nosotros sí estamos ganando porque a nosotros nos van a pagar nuestro 1% más el dólar. Así es. En Perfecto. efecto. Muchas gracias. No hay de qué. Listo. ¿Con pues quién seguimos, eh, Sigue, sí, Oscar. Oye, Oscar. Pedro. Oscar. Oscar, man mano. Rapidito nada más. Sí. Las renovaciones también van a dar el dólar de este referido, ¿no? Así es, correcto. Ok. gracias. puedo a todos los vecinos ponerles. Sí, sí. Bueno, dale, dale. Sigue, Oscar. Adelante, Oscar. Adelante. Pero, eh, buenas noches. Buenas noches. En relación a este. A este Pool 2, yo tengo más que todo una observación. Es que si nosotros estamos regalando a X personas, sean familiares o amigos, ese crecimiento es muy bueno. Eh, la finalidad de eso me parece excelente. Pero aquí tengo una inquietud. Si nosotros uh -huh. estamos regalando día uno, día uno, día uno, yo hice un análisis, esa persona más o menos va a tener casi en mes y medio cua, casi 45 días de pronto los 60 días en ver un rendimiento de reinversión no se ve como nosotros anteriormente que teníamos unos buenos resultados y nos animábamos a comprar paquetes y a generar una serie de crecimiento mi idea es ¿Por qué no se le plantea a los, obviamente, los que manejan esto, la posibilidad de crearle a esas personas una motivación de darle más de un paquete, posiblemente dos, tres, para que ese rendimiento lo vean más rápido y se animen a comprar paquetes y así se sostenga más el crecimiento y sea más efectivo? No funciona, no funciona así. En realidad, es una persona... Para que tú le puedas traer. Es, es, es la manera de que tú traigas un holder. No que, no que. Mira, ¿te acuerdas cuando Soraya y yo estuvimos dando promoción? Que hasta alguien nos echó en cara que, que, que porque lo hicimos para vender nuestros saldos y demás. Sí. Cuando nosotros estuvimos vendiéndolo con la promoción, la finalidad de la promoción era que llegáramos a aquella meta que nos habían planteado y que hubiera cada vez más holder. O sea, la idea era que esos, esos 10 más 5 fueran para, para, este, para que fueran 15 personas nuevas. Pregúntame cuántas personas metieron 15 personas. Realmente se metieron los 15 paquetes para ellos mismos. ¿Me explico? O sea, no sucede, en la práctica no sucede. Y aquí lo que se está buscando es que venga un nuevo Holder que a ese holder le enseñes a hacer interés compuesto y que si le interesa el negocio, pues que también le invierta a tu negocio, que también eh, pague el precio, que también, eh, entendamos algo bien curioso, siempre lo regalado no sabe, sabe lo que te cuesta y tenemos de acostumbrarnos a pagar el precio. Ahora, si tú vas a enseñar, si tú vas a regalarle a una persona a uh, um, ese paquete como tal, la, la, el compromiso no termina ahí. Tienes que enseñarle a esa persona a hacer interés compuesto. Y si, tú, y si tú le dices a él, ¿sabes que Yo te voy a regalar 24 dólares y vas a ganar esto y esto y esto y esto. Y fíjate, hasta el día cuarenta y tantos vas a tener para comprar otro paquetito. Oye, quiero que sea más. no bueno, pues papá, inviértelo en un 24 dólares. Y ya van a ser dos y en lugar de ser 40 días pues van a ser en 20 días, porque ya son dos. ¿Te acuerdas de nuestra tabla que nosotros siempre hicimos? Tres paquetes, ese era nuestro, nuestro arranque. No mil, ni mil quinientos, ni diez mil paquetes, ni... eran tres. Sí, y el crecimiento se dio inclusive los mejores resultados cuando se dieron la oferta del dos por uno. Es correcto, es correcto. 98. Pero fueron los mejores resultados para nosotros. Y tenemos, que, y tenemos que estar conscientes que los mejores resultados deben de ser para todos, incluyendo y primero que nada la empresa, para que se nos sostenga. Entonces, es, es muy importante. Eso, entendamos una cosa, cambios ya no va a haber. Y si los va a haber es porque ya los analizaron de allá para acá. Entonces, es lo que es y es lo que, y es lo que tenemos. Sí, en este momento yo un ejemplo, yo tengo, no soy un gran inversionista y tengo 4800 mil dólares en cada, en cada pool. Sí, y, correcto. Y eh, estoy viendo que en el pool 2, para que eso no se pierda, tengo que buscar 200 personas en este mes. 200 personas, no, ¿por qué 200 personas? Porque son 24 dólares por cada persona. Ajá. ¿Sí? Y en, pero, y pero personas, no, no, espérame. Pero con 100 personas, si, si te liberan el 1%, con 100 personas sería el 100%. Y no y no, y no, no aplica así, ¿eh? porque es muy, es, muy, es muy dinámico. Pero vamos a pensar que fuera más estático tú ocupas 100 personas para tener 100% porque es, y vas a tener el pool 2 en 0 digamos bueno ya si el descuento si no lo había analizado claro porque cada vez tienes menos dinero O sea, cada, si tú tienes 4 mil dólares en el, aquí cuando generes un voucher de 24, réstale los 24 y ese saldo que te queda quítale el 1% el pool 2 sí. nunca va a quedar en ceros. Nunca, nu nunca va a quedar en cero, pero va a llegar un momento donde no te va a alcanzar para un cupón, para, un, para un voucher. Porque siempre va hacia abajo y luego al día siguiente que hace un corte, va para arriba con, con lo que le va a caer de los, pool, de los vouchers que tú tienes. Y este, este pool 2 siempre va a estar sube y baja, sube y baja, sube y baja. Eso es lo difícil de la programación que tiene eh, todo nuestro ecosistema. Es demasiado dinámico. Pero no ocupas 200 personas en el Gracias, Pedro. Muy buena la información. Puede Con... Con... Con... Pedro. Mucho gusto, mándemán. Es, es bien, bueno, creo que sería importante nada más recalcar, muchas personas preguntan que si cuando tú das un voucher del, del pool 2, que si en ese instante se activa el 1%. Correcto. Eh, es correcto hasta ahorita, porque. Ciertamente, si sí, yo creo que tal vez el, el, el candado va a ser que se va a activar cuando la persona pague su su cuota. No creo porque, porque la eh, Bueno, no es acuerdo. que si no alguien me decía, pues me pongo a inventar correos y me pongo a inventar cuentas y me empiezo a liberar el, el 1% y no las no pago las cuotas de mi mantenimiento y ya. Eso no le importa, eso que lo haga. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar? 24 dólares en Family Tokens en holder que no se van a vender. Estamos cuidando. Acuérdate que eso, esto, esto está para cuidar el precio del Family Token para que siempre haya más holders. Si esa persona, Oye, pero, pero esas cuentas no se van a borrar a los nueve días? Sí. Entonces cómo bajo el día. Esos Family Tokens ya no se van a usar. Ah, ok. Vale. Se van a, y se van a, y se van finalmente. A la a la porque acuérdate que esos, esos esos eh, ay, se van a liquidez pues nuevamente. Ah, sí, sí, se van a la liquidez directamente. Uh -huh. Ok. No, no hay quien nos cobre, no hay quien nos venda. Ok. Este, Víctor, no sé cuántas preguntas quieres contestar, ya son nueve y y cuarto. Ok, este, vámonos con un par de preguntas más para irnos al Pool 3. Este, ok, este, Víctor, y cierro con Nican Nicanor, ok. No, Nicanor, ok. Bueno, eh, de pronto pues como hacer claridad aquí que de acuerdo al trabajo que nosotros hagamos, de acuerdo a las capacitaciones que nosotros tengamos, de acuerdo a lo experto que seamos en el manejo de nuestro negocio, así mismo vamos a transmitir. Claro. Pues si yo le transmito a una persona y esa persona compra 100 paquetes de entrada, son 100 dólares que yo ya me gané. Exacto. Entonces eso, es eso, es capacitarnos nosotros para que a las personas que vamos a invitar le demos tan buena información que de una sepan cómo va a ser el negocio y de una inviertan. Es correcto. Muy bien, bueno, vamos, vamos, con, la, vamos con el que sigue. ¿Quién, pre, eh, ¿Con quién? ¿Con No, uh, terminamos con Nicanor, pero ahorita es José. Ok, dale José. Eh, gracias, es que tengo una pregunta, o sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos para que sea más llamativo? Digamos que regalamos, mm, bueno, 10, 10 referidos, que entran con 24, con, con un paquete cada uno. Eh, esas personas, las ganancias a los 81 días, pues van a ser, o, o bueno, se les va a enseñar a hacer interés compuesto, a comprar los paquetes, en fin. Pero esas ganancias se van a repartir igual que todos, en los cuatro pools, ¿cierto? Correcto. Entonces, como, como las personas en este momento, o la mayoría de la gente, mucha gente, eh, somos inmediatistas. Entonces, va a decir, bueno, ¿y cuándo gano? Bueno, ¿Y cuándo retiro? ¿Y cómo es, que, cómo es que voy a.? Entonces, ¿cómo es? O sea, no sé cómo formularle la pregunta para que eso sea llamativo a la persona que, que le estoy regalando. Te voy, a, te voy a hacer una pregunta muy directa, eh, José. Vale. ¿Qué tanto quieres tu negocio? Yo lo amo, yo estoy comprometido con esto. De acuerdo. ¿A qué gente quieres en tu negocio? Mm, gente que, que quiera también que, que se comprometa y que quiera ganar. Bueno, a esa gente no la vas... No si, si tú encuentras a esa gente, no la tienes que convencer de nada. Si tú te vas buscando personas que nada más están pensando cuándo voy a retirar, te vas a meter en un problema. Sí. O sea, de verdad... Háganme caso. Mira, eso es una gran ventaja, es una maravilla de este sistema, por lo que no es un multinivel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo, fíjate, yo he publicado y quien me ha contactado es, te voy a regalar un voucher, así, así, así, así, así. Yo, Pedro, en lo personal, a las personas que evalúo para, para darles ese voucher, es alguien que sí quiere hacer el negocio. Alguien que sí lo vea y que sí lo quiera. ¿Por qué? Porque para mí, ese voucher de 24 dólares, es muy valioso, no lo estoy regalando por, por tirarlo a la basura claro, sí, que quiero sí. que esa persona lo desarrolle y es y lo que tú decías lo, lo regalado no se valora entonces lo que, lo que yo entiendo de hecho ya me pasó con alguien con la persona que me invitó a hacer este negocio me dijo que día y, como, y me están preguntando que le estoy regalando a un, un, vouch, un voucher a alguien y me está diciendo que cuando retire le dije no vaya a meter a esa persona por nada en el mundo Cómo claro. le ocurre que es que, que le está regalando algo y ya está pensando cómo va a retirar algo que ni siquiera ha empezado. Exacto. Entonces, en lo que yo lo que yo pienso y pues es mi opinión es comentarle a las personas le estoy regalando, estoy haciendo un regalo, pero esto es un negocio a largo plazo. Va a ser tan inmediato o tan rápido como tú lo quieras hacer y, y, y, y, y qué tanto tú siembres para poder después cosechar. Tenemos que, tenemos que trabajar mucho con nuestra mentalidad en cómo vamos a, a, a trabajar esto. Acuérdense esa historia que yo, yo platicaba cuando Soraya me invitó a este negocio y yo no le hacía caso, yo decía, eche negocio de dos dólares. No manches, yo necesito lana, necesito que esto se mueva. Dos dólares, un negocio de dos dólares. Hoy me doy a topes. Hoy, hoy digo, wow, o sea, ¿cuánto puede hacerse con dos dólares? Claro. ¿Cuántas personas? Claro. Déjame decirte algo. Eh, la mayoría de las personas que se quejan en los grupos son las que menos y refiero. Así es. Esto está claro. Pedro, no. eh, decía que, que después de 30 días, si no se usa ese dinero, el pool 2 eh, va al pool 1. No, va al pool de liquidez. ¿Qué es eso para ti? Se pierde. Para Ay, toda ya. la comunidad, para todos nosotros, es fiesta porque se vuelve liquidez para el family Tour. Correcto. Gracias, Pedro. No hay de qué. Ok, cerramos con Nicanor. Cerramos el pool dos. Adelante, Nicanor. Buenas noches. Eh, Buenas noches. Bendiciones para todos. Mira, esto, Bien. dos cositas muy prácticas del pool dos. Yo le, le envié incluso a Pedro el cuadrito que conversamos qué días. Eh, yo cuando domingo, regalo, ¿cómo? El domingo, ¿no? El cuadrito, el, el cuadrito del rendimiento de un voucher. Exacto. Cuando yo le regalo a alguien, le digo, mire, yo le voy a regalar esto, pero con la condición de que sea un ahorro para un año. Si usted quiere invertir, entonces le, le enseño el proceso cómo reinvertir. Si no, es una reinversión para que en un año usted saque. Y como compartíamos que días, un voucher, un solo voucher, en un año haciendo reinversión. Y aplicando todas las herramientas que tenemos en los diferentes pools, nos da más de 12 mil dólares. Un solo voucher. Y yo bien. a esto le he dedicado horas de trabajo. Es correcto. Horas de trabajo. Entonces, un voucher aparentemente puede ser poco. E inicialmente sí. El primer, yo puedo hacer la primera recompra a los 57 días. Pero luego de que haga la primera recompra, se me vence el primer paquete a los 90. Pero yo puedo seguir haciendo... Al final del año, eh, hecho día por día, son 12.652 dólares. Que ¿Y cuántos me eh, Y tiene 77 paquetes en total. Y puedo regalar 129 vouchers y puedo comprar un minero y medio con un sí. solo voucher. Toda Fíjate la de un solo Ajá. voucher. Ahí está la respuesta a, a tu pregunta, José. Y ahí vemos la potencia que tiene un solo NFT o un paquete que tú regales? Eso ahorrándolo. Yo le digo, mire, yo le voy a regalar algo, pero para que lo ahorres, ¿cierto? Sobre todo a familias que tienen niños. Y es más, si no, no sabe cómo administrárselo, yo le ayudo a administrar. Y también tengo eh, un cuadrito que dice del pool 2, del, del manejo del pool 2. Y con 1,700 dólares necesito 55 personas, porque no en, en, en porcentajes, no, no siempre uno más uno es igual a dos. Es correcto. Un, un 1% no es igual, porque yo primero retiro mis 24 dólares, luego el 1% de 76, si estamos hablando de 100 dólares, luego otros 24 y así sucesivamente. O sea, para 1,700 dólares solo requiero 55 personas. Es correcto. Era que quería hacer. Sí, fíjese, yo estaba mentalizado, yo estaba mentalizado a 100 personas por cada una de las cuentas que, que, que yo manejo. Porque mi, mi esposa tiene cuentas, mis hijas tienen cuentas, mi madre tiene, tiene cuentas, mis trabajadores tienen cuentas. Y yo estaba pensando, 100 personas para, para, para retirar o para poder lograr sacar el pool 2, pero además para que se genere una, una, una, una ganancia grande en, en, en, para cada una de las cuentas de ellos. Y cien personas, o sea, por el amor de Dios. Antes decías, es que ¿quién le voy a vender? Oye, ahora, ahora tienes que vender, tienes que regalar, pero hasta para regalar hay que tener suerte. Entonces, bueno, gracias, Nicanor. Gracias, José, gracias, gracias.